Para evitar que el que gane un partido se vaya a otro partido que ganó otro candidato. No, no. Y lo llevo, lo aplatano. ¿Cómo se justifica, se piensa, que, o puede uno creer que la ley, lo que quería evitar es que Gonzalo fuera para el, PL, para el PRM y que Luis Abinader se fuera para la Fuerza sí, Nacional sí. Progresista? Sí. <risa> Pero ellos ganaron, por Dios, ¿cómo van a ir? ¿Para, va, ¿para dónde? Va? ¿para? Eso es para el que pierde. Para el, exactamente. Eso es para el que pierde, es elemental. Mi querido va. Pero... Nos quieren ahora con esta algarabía, con esta algarabía porque, les repito, por suerte viene Navidad ahí y toda esta algarabía, esta prepotencia de los leonelistas. Se va con el olor a puerco asado. Lo que yo no acabo de entender es que usted, por ejemplo, Antigua, oye hablando un jurista como Curi y por el otro lado, ah. oye el Ajá. otro, de, sí. El sí. Otra, de la otra parte, oye, con, utilizando. Bueno, hablando de los, de los juristas. Eso, de Claro, no, no, no, sí, el otro. O sea, tú oyes las dos partes y cuando tú te sientas a oírlo, tú dices, pero Dios mío. Este no, tiene razón no, y el otro no, también o sea, no, no, no, no, son dos leyes diferentes Acuérdense los dos, claro son dos leyes Uno diferentes. tiene uno, otro tiene la otra o sea, a, ¿A quién le cree. Entonces ese Es el asunto, como que cree esa, esa La ley dominicana eh, es rabólicas parece, si parece Porque me, parecen a, la, a, la, a la, Biblia si me conviene, la Biblia Si me conviene, si me conviene Yo estoy de acuerdo, si no me conviene, no estoy de acuerdo sí, no, no, Que no, es claro. lo que usted acaba de plantear Por ejemplo, con el caso de Leonel Fernández Reina Nada me no. lo impide porque yo lo que soy es precandidato. Uh -huh. Yo no he sido candidato. Sí, pero hay una cosa. Y es cuando usted plantea. Y lo vamos a llevar, sigo aplatanándolo. En los, en los premios soberanos, como el moderador, el maestro de ceremonia de ese caso presenta, y los uh -huh. nominados son. Sí, exactamente. O sea, todo lo que estamos concurriendo. Uh -huh. Si estamos compitiendo por el programa de, de, de, de mayor audiencia de la semana. Y, está, este, y estamos nosotros tres con tres programas diferentes. Los nominados somos nosotros tres. Pero el que hay un solo ganador. Ahora hay un ganador. <ríe> Ese va, Entonces, y... <ríe> Leonel ha sido nominado, sí. que es la figura jurídica, la palabra que usa el, el, el, el texto eh, jurídico. Ha sido nominado para terciar en unas primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana. Perdió. No es posible que vaya, vaya otro renglón, que, otro renglón, que vaya otro renglón, renglón, por Dios tú me entiendes o que cree, quiera crear otro premio Mereng para ganar él, el merenguero del año perdió, ese bar el renglón de salsa, sí el renglón de salsa <risa> y peor aún, peor aún que fue lo que hizo Leonel, hablando de farándula creó otro premio para ganar él sí, correcto. <risa> sí. creó otro premio para ganar él pero sucede que el, el oficial es el premio, los soberanos tú me entiendes, entonces Aquí se presenta, pero lo peor es, señores, la vagabundería. Porque, claro, no puede la justicia, los tribunales no pueden decidir sobre cosas que no, que no, la, han, no la han apoderado. Pero entonces, él está, fue a UNAPI y, y registró el, el nombre. Ya lo han declarado tres o cuatro, seis partidos. Se ha proclamado. Entonces, no hay un órgano eh, jurisdiccional que establezca y diga, no, espérate, aunque no lo hayan aprobado entonces, todavía. Entonces, Antiguo, eso es porque, usted porque, porque, usted sabe lo que está logrando con esa antigua, que todas esas acciones que se han venido dando a partir de cuando Leonel renuncia, sigue cogiendo fuerza, sigue cogiendo fuerza, y llegue febrero o llegue la fecha límite que va a decidir si puede o no puede, si la ley la autoriza o no la autoriza, entonces ahí se alma el de no termine, ahí viene el problema, porque nadie no ha impedido nada. Ni nadie lo ha emplazado. Entonces, entonces, eso es lo que está logrando. Es que vaya tomando cada día más fuerza. Eso que le llaman la fuerza del pueblo. Para entonces, al final, usted ver el problema. Si, algo, si algo importante tiene este, este proceso es... Pero, la, eh, como decía el doctor cuando yo llegaba. Es que no aprendemos. Es que no aprendemos. Porque... Esta prepotencia con que se está manejando Leonel Fernández, dice debe decirnos, debe marcar ya el inicio de nosotros comenzar a, a, a valorarnos como votantes o sea, lo último que dice el raciador público de, de Leonel Fernández, ex director de prensa del Palacio, de apellido sí. Núñez sí, sí. es que llueva, trueno de va a ser presidente, pero por Dios, no me hagan decir la palabra uh -huh. de, sí. del hombre que tiene ala sí. contrario a Dios pero por Dios. Del caído, del caído, del ¿cómo caído. ¿Cómo es que va todavía, todavía, tiene la osadía? Bueno, así también la otra palabra. Mira de aquí. decir que llueva, trueno, vente, La voz. <ríe> Por encima mira, de todo. Mira, de, de, de, Señores, es que tenemos que saber. ¿Y dónde, ¿dónde está la Junta? ¿Dónde está el Tribunal Superior Electoral? ¿Dónde están esos abogados que concilian intereses y decir No, espérense, nosotros no podemos someter este país a un Estado como el que está, con tasa de cambio al 53%, con una economía de capital, con una economía de, esa de... ¿Mm? Entonces, ¿dónde está el problema? Yo veía esta mañana, antes de salir para acá, a un dirigente eh, comunitario. <risa> ...que es 24 horas... ...que la, el agua y la calle... ...que nos tienen que hacer... ...que tenemos 20 años... Y ...yo digo... ...papito... ¿tú te, van a ...te la van a dar ahorita... Sí, eh? sí. ...te la van a dar ahorita... Sí. ...y te van a dar salud a la niña tuya... ...cuando uh -huh. un motorista... dio la libre mal... Le, ...le pase algo ahí... Va ...o al me, papá, a la ni, mamá... ...a ti mismo en el a ella. ...tú vas a comprar plátano a 10 a, a pesos... ¿A que diez? A la carretera. ...tú vas a, a, a tener... ...tú tienes seguridad social... El, el, el problema del dengue está, está siendo enfrentado. No, no, no, no, por Dios. No, eso no es por Dios. Entonces, no es que no se pida eso, pero para que tú veas lo que estamos enfocados, es en lo mío. Pero Porque esta es una sociedad que ha culturizado el, don de, el, el dame lo mío y nada de nada. Para, que lo, para, lo nae para nae nosotros, nae los votantes de abajo, los de a pie, como dicen por ahí, es para que entendamos lo que es la política en este nivel. Ponga ponga esos que se fueron del PLD ahora y a Leonel hace 20 días escuchen lo que decían hace 20 días, o sea que... Del gobierno, o sea, de, su, que, de su gobierno. O sea, que ellos se despertaron antes de ayer, o sea, se despertaron. Digo, Coño, pero este país se está yendo el día, se lo está llevando el diablo. Aquí hay una dictadura, aquí hay no qué sé yo qué. O sea, ese día... Ellos dieron cuenta es que el pueblo de ese, fue antes de ayer. Antes de ayer. Entonces tú ves como ahora, ahora el gobierno, lo peor del mundo, pero hasta, hasta dime, ayer, hasta dime. ayer... Eva, el, el, su último cheque no ha salido, está en trámite. di que se le olvidó. Oye, serio, que su... se olvidó, que son, son responsables. de que... toda Ay. esta desgracia, esta podredumbre que tiene la sociedad dominicana. Esa gente, toda esa gente, toda esa gente, todavía el cheque de ellos, de te mete en tránsito, Pero, se... está en tránsito. Pero, Sergio, antigua y amigos <risa> televidentes. Hay algo bueno, Sergio. Dentro de todas sus cosas malas, hay algo bueno, antigua, Sergio Romero y amigos televidentes y Gerald, que vienen a disfrutar de este espacio en vivo aquí. Por fin, en la Cámara de Diputados va a haber equilibrio antiguo? ¿De qué? No se cuestionaba de que mí, sí, esa, sí. ese control absoluto que tenía el gobierno de la Cámara de Diputados y que podía hacer no, cuantas no. cosas le venían ganas. No es no, no, verdad. Déjame decirte algo, cuánto... lo que dijo un diputado ayer, ahí, porque ahora eh, nosotros eh, vamos a hacer la oposición que nunca se le ha hecho a Danilo Medina. Oye, un diputado del PLD entonces él tiene ocho años, sin hacer nada, él es un inútil. Pero no podía, eh, no, el gobierno podía hacer cuantas cosas y aprobar sí, proyectos sí, sí, sí. En Y cambio. ahora que se dan cuenta hoy, que no. No, Qué bueno, no. hoy hay equilibrio. No, claro. Hoy el Estado Dominicano, el partido en el gobierno del PLD, no tiene la mayoría. No tiene la mayoría. diputado llegaron ayer pregunta, No tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que significa que ahora habrá un equilibrio. Pero Como el gobierno yo. no va a poder hacer lo que pero quiere sí, sí, entonces sí, sí, sí. no vamos a beneficiar a pero, no, ¿Eh? eh, eh, pero ese sinvergüenza que, que tú mencionas, todos esos sinvergüenzas sí, que tú mencionas, oye lo que, oye, lo que ayer en la oye, cámara. Oye, lo te quiero ¿Eh? por eso es lo que te quiero eso decir. Bueno, eh. o sea, él, se va a beneficiar el país. Porque ahora hay tres no, bloques. No, Víctor, ¿tú sabes sí. por qué no se va a beneficiar el país? Porque a la menor, in, al menor intento de sacar la cabeza. ...de esos diputados le va a salir un expediente... ...sí... Pero ógame, ógame. ...ahora, eso sí puede ser bueno... ...que ahora el gobierno... ...va a hacer lo que debió haber hecho hace, antes... ...meter presos o encauzar <risa> procesos... ...ante la justicia... ...pero va a ser de los diputados de Leonel que se fueron... ...sí, ¿sí pero no... ...óigame <risa> lo que yo quiero decir... ...eso no va a ser bueno de ninguna manera... ...porque no. suponiendo nosotros que exista algún diputado o algún bloque de eso que tuviera las mejores intenciones de someter un proyecto que pudiera beneficiar a la gran mayoría, al tener ese equilibrio que hay ahora, va a tener la oposición de ese grupo, en combinación con el otro, de que no pase. Ahora fue que se jodió. Mira, ahora es que va a ser peor. Tú verás verá una imagen que se va, va a haber que viralizarla, como dicen los... Lo, ¿Cómo lo, como le llaman al boli y a esa gente, a los que viven tienen sí, millones lo, de seguidores? Y, y, y. ¿Cómo ¿Cómo Instagram. Instagram? ¿Cómo? Instagramer. Correctamente. Instagram. Sí. <coughs> los modernos. Que son instigadores, sí. pero Instagram al fin. ¿Dip, eh, el diputado Boli. ¿eh? Eh, sí. Okay. Que una, eh, oye, eso va, bueno, en la mano es eso. todo lo vas exponiendo. Eh, eso, eh, esos ayuntamientos okay. y ese Congreso, tú verás como si fuera eh, eh, el río eh, Yuna, cuando va a votar. Sí. que lleva desde Cosa Podría hasta Tapalo Podría sí. con el Jaya que cuando coge un agua solamente sí. es, es sí, sí, sí, sí. aquí lleva agua sí, entonces, oye que se da aquí se va a viralizar es aquella a, rueda de prensa de Carlos Balcácer cuando Maldonado el honorable eh, diputado eh, Sí, porque Maldonado. Hemos tenido unos presidentes de la Cámara de Diputados. Nosotros que. Oye, que dan la hora. O, oye, dos cosas. ¿Te de la cosa. De... Que dan la hora. ¡Dum! Se despidió. <ríe> sí. Se despidió cuando vio que no. ha a ver interno. todo. Dijo, y me guardó un trago. <ríe> me guardó un trago. El presidente de la Cámara sí. de Diputados. Que, que es el luchador. Es el ícono sí. de <ríe> la defensa. De la constitucionalidad y, el otro? Entonces, y la no vulneración. Y la hizo algo bueno y el otro. Me voy a dar un trago en su casa. ¿Y no, no, el no. Pero al final <ríe> es lo mismo. ¿sí? Yo, yo, creo, yo creo que, que Camacho sí. puede, eh, puede ser más coherente por lo que está viviendo conmigo. Sí. público. Porque, porque, es Camacho es en el 96 en va bien con Madón. ¿Por qué no puede ver ahí? Ah. Ah. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que digo de Carlos Balcácer y la rueda de prensa. Usted verá. ¿De quién, es Carlos, ¿De, ¿De quién es ese abogado? A Carlos. ¿De quién es abogado? Él es abogado de Hochi Gómez. Ay, mi madre. Él, eh, un joven muy, muy avanzado <ríe> en el tecnología. Tecnología. Valcácer sí. hizo cuando. cuando Padre cuando, de un cuando, comunicador famoso, ¿eh? Sí, cuando Maldonado, cuando Maldonado dijo que era el responsable del hacker de, sí. de, de haber violentado sí. el. El, digo, ¡El y algoritmo. Y que creador del algoritmo. Sí casa el otro día salió y le dijo que se, que se, que se retracte. Es sí. lo que es un bocón. Y enseñaba una llave. Una llave. Tipo combinación. ¿A dónde estaba guardado? Nunca se había visto, pero no se refirió a esa llave ni dijo que era eso, nada. No, él estaba como yo estaba aquí. <risa> Eh, hablando, eso es lenguaje no corporal. Sí. corporal esto era para los nervios, <ríe> los nervios sí. para calmar los nervios. Lenguaje corporal, como nunca había hablado por televisión, estaba medio nervioso. Sí. La, eh, sí. el el, nunca, el, nunca, el nunca. ¿Qué escénico. Sí, sí, sí, sí. escénico? El miedo escénico. Enseñándole la llave, a esto. Y enseñándole la llave a la cámara directamente. Entonces tú verás, pero que también hay otra cosa.